chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Top Project eh, ¿Por qué digo eso? Porque así es como se ve un ataque de top, date una vuelta y, tana, y así lo ve todo el mundo okay. De repente nada tiene sentido y tienes que darle tu sentido Nada tiene sentido. La casa no tiene sentido, la limpieza no tiene sentido. Así que empiezas a ordenar todo por pasos y milimétricamente. Te he pillado, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez sin darle like al vídeo? ¿Sin comentar? ¿Sin compartir? ¿O qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. Entonces cogemos, limpiamos la cocina con lejía, porque somos los maniáticos. Si limpias la cocina con lejía, luego sécala bien. Hacemos las ventanas, porque nos molestan las ventanas. Tenemos nuestro propio sistema de funcionamiento de limpieza. Hacemos café de nuevo, las tazas donde tienen que estar. ¿De acuerdo? Se frega con agua con lejía, luego se deja que todo pues, quede bien. ¿Vale? Intentamos ir arrinconando nuestros pensamientos, negativos, nuestra ansiedad, nuestro malestar, nuestro todo. Pues un poco las espumitas, ¿vale? Esta canción es muy buena. Solamente se tarde recuperaré, pero bueno. Es muy buena, lo recomiendo. secadora limpia vale todo limpito ¿Vale? secadora de puta madre ¿Qué? limpito tal no sé qué filtros tal pero que y donde están, los filtros? No sé, están aquí los filtros estamos ventilando también el lavabo porque al ser un bajo esto huele que da gracias yo ya he limpiado la mampara ahora la acabaré de limpiar pero mirad rápidamente ¿eh? chiqui chiqui chiqui cerramos aquí ahora se seca un poco eso y la mampara totalmente desinfectada porque se ha hecho con leucía y con jabón neutro sobre todo importante neutro se si tiene que hacer con jabón neutro pues la mierda la recogemos porque no hay que tirar mierda por el estadio ¿eh? decimos que cada dos por 3 alguien está haciendo que esto sea un un nacedor de mierda, ¿eh? Seguramente hay las tortugas, niños yo. Ok, muy bien. Tenemos esto. La pelusa de la mano, también otra cosa. El que se ha dedicado a limpiar toda su vida, no le da osco tocar absolutamente nada. Por eso, limpiar implica tocar cosas que no tenemos. agua, importante. Ir bebiendo agua, ¿vale? Porque si no, malo. Entonces de la habitación solo me faltaría recoger un poco esa ropa y barrer y fregar y ya está. Cuando esté terminado haremos un vídeo cuando esté terminado, ¿de acuerdo? Pero para que veáis cómo sube un ataque de toc, así que recordad que... Si sí. tú quieres puedes hacer que todo vaya mejor. Juntos Gotobilla y compartida. Comenta. Y mi perro también piensa lo mismo. Sí, yo pienso lo mismo. Oh, oh, oh. Adiós. Diez minutos después. Así es como suena una casa limpia cuando tienes stock Y no hay trampa ni cartón, Lo único que falta es... Limpiarte los dientes y pegarte una duchita. Y ya está. Y mirad qué luz hay. Para allá. Qué luz más bonita. ¿Que queréis una casa así de limpia? Podéis tener talk o simplemente limpiar. Porque limpiar es fácil si uno lo intenta. Una razón. Eso lo dijo Maricondo. Y si no, pues lo digo yo. Da Mari Davidondo. Adiós.